Ha pasado una buena cantidad de tiempo desde que quiero hacer esto y esa, esa bajada ya está pidiendo a gritos que le hagan un gap acá tenemos la zanja que pasa del drenaje porque acá arriba cae mucha agua zarzamora, zarzamora, zarzamora y tenemos un espacio amplio para hacer un buen salto allá arriba que de hecho va a venir directo para acá va a ser el primer salto que vamos a hacer acá si es que va a estar divertido y esa pendiente, aunque no se vea grande, eh, tiene su pendiente, así es que... bajo donde está la zanja, descubrí por dónde se me estaban pasando las vacas. Se me están pasando por acá. Ahí hay un hoyo gigante. Y ahí está la sequía. Esa sequía la vamos a tener que mantener si no queremos que todo esto sea un barrial para abajo. Eh, sí, mientras estamos construyendo saltitos de bicicleta, vamos a tener que preocuparnos de alguna, algunos detalles de la, de la propiedad. me debería dejar un poco más de espacio para lo que se viene más por acá así que por ahora tenemos que saltar esta zanja se le llama hacer saltar la máquina no realmente un salto pero vamos a cruzar una zanja No nos vamos a desviar mucho de lo que había hecho el dueño, así es que esta zanja la vamos a simplemente desalinear de este árbol, porque acá estamos listos. Si venimos de ahí arriba, he hecho un pego, y sale algo mal, nos vamos a ir directo a la zanja. Y ese, este hoyo era profundo, ya, ya está tapado casi en su totalidad, pero un porrazo acá, entre medio de toda la salsa ahora, No va a ser lo más buena onda del mundo, así es que... muchas cosas mientras hemos estado avanzando con la máquina. Primero hemos estado corriendo toda la zanja que está acá a la zanja que está allá. Segundo estamos haciendo un cerco para que no se metan las vacas. Cerco orgánico a este lado de nuevo. Y tercero estamos acumulando toda esa tierra para hacer el salto que va a salir desde allá hasta por acá. Así es que sí, vamos avanzando bien. Experta haciendo eso como pudieron ver esa maniobra fue un poco menos que perfecta y es que tenía muy poco borde allí y partí con una técnica pésima que me colgué todo mi peso de esa punta y al toque sucumbí el borde después lo hice bien después me apoyé acá arriba de la pared la otra oruga estaba afuera y la máquina salió al toque echando a perder se aprende así es que sí, así hemos aprendido a hacer todo lo que sabemos Incluyéndose por donde ella. Si no sabes, preguntas. Y si nadie te da la respuesta, lo inventas. excusa para explicar ese salto de ahí pero era la idea se supone que íbamos a trabajar acá arriba pero me desconcentré y creo que esa salida si bien no está lista y no está levantada y no la forma que tiene es lo que le puede dar con la máquina y ahí quedó una rampa que te tira volando a no a nadie sabe dónde Sí, quería hacer la línea de arriba para abajo para ir viendo el vuelo pero con esa pendiente ya me puedo hacer una idea de que esa rampa te va a sacar volando lejos Suavizando esta parte de acá que estaba muy irregular, de hecho acá hay varios, hay casi un metro de desnivel acá abajo La recepción va a ir allá arriba, va a venir volando desde allá más atrás Me enfoca, nos vamos a llevar estas zarzamoras que salieron de acá Esta pobre oruga estaba patinando, daba un jugo brutal y no agarraba nada y se empezó a ir la otra después La salida del salto iría más o menos a esta altura y toda esta baja que de recepción Luego te ataja y te tira volando detrás de la máquina hasta el salto y pum, al lado del portón me gusta lo que veo Pero sí, me lo voy a tomar con calma, tengo tiempo para hacer esto Creo que las vacas no se vuelvan a meter por acá Tapé todo lo que pude a punta de pala y... Esta salida está tremendamente dura pero... no sé, hoy día no... hoy día... Oh, mañana empieza la lluvia. me frustra un poco que no vaya a poder avanzar pero veremos qué es lo que se puede hacer en los próximos días el balde como está de barro <risa> tiene un... tiene un cototo pero la maquinita en sí está perfecto harto barro pero se ha portado bien aquí es donde quedamos la vez pasada y esta bajada nos lleva directamente al saltido que está allá abajo. Aquí a donde estamos tenemos que hacer la salida. Allí a donde está el perro va la toma de vuelo, muy bien marcada. Y hay algunos detalles que hacer acá. Ayer despejé un poquito por aquí, antes de ir a guardar la máquina. Y ese espacio está alto, ese espacio está abajo, la idea es que quede todo parejo. Luego va a venir un bump. Y después de eso va a salir volando para allá. El día está muy raro ahí. De repente hay unas rachas de vientos brutales. Y se supone que va a llover en un rato. ¿Y estos pastos que le pusieron acá? Es que ah, había, había que rellenar ahí porque le faltaba mucho. Pero no se rellena con pasto, por marquito, pura tierra. Así que el salto, acá hay un bump que lo vamos a modificar un poco porque la entrada está un poquito empinada. Entonces vamos a sacar tierra justo de ahí, vamos a pegar un corte y vamos a rellenar acá. No importa, esto es lo que avanzamos ahora con Marquito Leighton y con Handy. Buenas. Vamos a decir el bien. niño de los... Co Distanciamiento social, por favor. Y aún no llega de ningún lado y no va para ningún lado. ¿Qué estamos haciendo? Marquito, se viene la lluvia. Se viene, pronto Se viene. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cuéntame. ¿Qué opinas, Jan? Tallar bueno. listo este wey Bájate y anda a mirar de allá. ¿Muy corto? Sí. Tiene que ser ahí más abajo porque no llegáis en ningún lado. Ah no, pero esto va a crecer. No, pero tiene que ser más abajo y estáis muy arriba todavía, estáis bajando muy poco. hay ganado mucha pendiente para Ah, ya. Mira, párate más atrás y mira la champa de allá y dónde queréis salir. No te creo, todo estoy ahí, estoy muy bajo. Ya. Tú tranquilo. <risa> El sueño, la mini eléctrica. Es que la cargáis todos los días, funcionan bacán, duran como 8 horas. ¿Existen? Existen, weón. Bueno, yo quiero una. Es caliente, weón, loco. Te vas a morir. fuera fuera fuera fuera ya camina eh. no fuera fuera fuera fuera abajo de los ya no mi camino Son vacas de mierda. por dónde se metieron fuera fuera se están pasando, pasando por, por allá por... estoy seguro es la única entrada que queda oh, está el medio salto allá arriba ahora weón oh, que hicimos ahí hay otra salida gigante no te quejes, ándate. Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, fuera. Ya, no quiero gustarles. Creo caerles pésimo. No, si no dejaron huella. Por acá se metieron. ¡Ay, oh, está resbaloso! ¡Ay, oh, la tierra como se pone, cacha! Ya, por acá. Por aquí entraron todas las tontas, ¿cachas? Aquí está. Esto espacio está muy grande, así es que no puedo ocupar de salto aquí. El peor trabajo que he hecho en años, pero si mantienen las vacas afuera todo bien.